Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas del Diario Última Hora en el marco de sus 50 años. Diálogos Última Hora 50 años y en esta oportunidad, hoy en este miércoles santo en esta Semana Santa, tenemos el privilegio de contar con un gran maestro de la música para hablar en esto que esto que es la música sacra, la música que hace también a esta época. Estamos con el maestro Diego Sánchez Hase. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias por acompañarnos en este Miércoles Santo, en este ciclo de diálogos Última Hora 50 años. Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a, los, eh, a la audiencia y a los lectores de Última Hora. Muy contento de estar aquí eh, en esta charla y celebrando un poco también los 50 años de, de Última Hora. Muchísimas gracias. Realmente nosotros somos los agradecidos. Y... En este tiempo en el que uno diría Semana Santa y la música, cada época tiene una música, ¿no? De hecho, eh, creo que cada, cada época está marcada por una expresión artística, ¿verdad? Bueno, presentarla a Diego Sánchez Hasse es casi repetitivo porque eh, él es director de orquesta, compositor, pianista, también sabemos que es arpista. Eh, y bueno, también en este tiempo con muchas obras eh, de, nuevas que están siendo interpretadas en varios países del mundo. También eh, en este momento director de la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación. Bueno, joven sobresaliente, Premio Nacional de la Música, hijo directo de, de, de, de su querida Gracias. Villarrica. Así que numerosos son sin duda los eh, galardones que, que tiene este gran compositor paraguayo agradecidos realmente de eh, poder compartir esta tarde de miércoles santo y eh, con el tema la semana santa y la música sacra cuando hablamos maestro de, de música sacra hablamos de, de composiciones también emblemáticas eh, que hacen a, a obras universales de, de, la, de la semana santa, eh, tanto de la pasión como de la resurrección composiciones, obras que son pr prácticamente eternas. ¿De cuáles hablamos exactamente, maestro? Bueno, así mismo, es realmente la pasión, muerte y resurrección de Cristo fue, fue siempre motivo de inspiración eh, para los compositores de, de todas las épocas. ¿verdad? Si tenemos que hablar de, de los tipos de obras que, que más eh, representan, digamos, eh, lo, la pasión de Cristo, podemos obviamente, eh, tenemos que hablar obviamente de, de las pasiones de Bach, ¿verdad? Que, que son las obras más grandes dentro de este género. Eh, en el caso de él, tenemos, o, llegaron a nosotros dos pasiones, do, dos eh, pasiones musicalizadas, digamos, la pasión según San Juan uh -huh. y la pasión según San Mateo. El hijo de Bach, Carl Philip, eh, escribió luego de, de, de, del fallecimiento del, del padre una necrología en donde él decía que Bach escribió más pasiones eh, música para, para, para representar eh, una pasión según San Marcos, una pasión según San Lucas también, pero lo que llegó realmente a nosotros eh, es la pasión según San Juan escrita en 1724 el año que viene van a ser 300 años de su estreno, digamos y la pasión según San Mateo escrita en 1729 según algunos musicólogos en 1727 según otros musicólogos eh, son realmente Representaciones maravillosas De, de, de, de lo que ocurre en, Con la pasión de Cristo ¿verdad? Hay que tener en cuenta que Bach eh, No fue un compositor de ópera Nunca compuso ópera Sin embargo eh, Tenía un, una gran maestría en, en el uso de la dramaturgia Especialmente en lo que Concierne a la pasión de San Juan Dice John Edward Gardiner uno de los grandes estudiosos de la música de Bach, uno de los grandes intérpretes, que no existe ninguna ópera de los contemporáneos de Bach que tenga esa maestría en la dramaturgia como, como lo tiene la pasión según San Juan. Y realmente eh, yo quería mostrar, ahí tenemos un ejemplo que les traje para, para que escuchemos un poco y veamos un poco de qué se trata. Uh -huh. La pasión tiene un, un coro inicial, que así como, como una ópera tiene una obertura, Digamos, eh, este coro inicial y la, una obertura de ópera es como que nos introducen a, a lo que va a ocurrir en el drama. O sea, sí. a través de la música estos compositores llegan a expresar toda la historia, toda la fuerza que tiene, digamos, el hecho. Completamente. Y te voy a mostrar cómo uh -huh. eh, ese, ese coro inicial es como, un, es como pinta un cuadro, digamos, de la crucifixión de Cristo, porque musicalmente se trabaja con una figura... Que se repite constantemente en la línea de los bajos, y sobre la línea de los bajos, eh, las violas eh, tocan una figura de la retórica musical que se llama suspiracio es como un suspiro Ajá. constante. Perfecto. Y sobre las violas eh, tocan los violines una, una figura que, que hace como un revuelo, un revoloteo, y esto simboliza, digamos, a la multitud que está eh, nerviosa, digamos, a, la, a los pies de la cruz uh -huh. de Cristo. Y sobre esa, eh, eh, esa música que tocan los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento tocan unas disonancias punzantes que, simbolizan, que pueden simbolizar digamos, eh, los martillazos que se le dan a los clavos de, que atraviesan digamos, la carne desnuda de las manos de Jesús. Un retrato maravilloso musicalmente que a lo mejor podemos escuchar un poquitito no, para eh, ilustrar a la audiencia. las disonancias de los oboes ¿sí? Ajá. y la línea del revuelo de los violines, otras disonancias. Fíjense, si uno ve la partitura, la, las líneas de los oboes y las flautas es como que dibujan una cruz, Ajá. realmente una cosa maravillosa. A esto le sigue luego el coro Así mismo La tonalidad que usa Sol menor Una tonalidad Asociada al lamento ¿Verdad? Pero cuando vas a entrar el coro Bach nos sorprende Porque en vez de cantar un, un lamento El coro canta un canto de alabanza Fíjense cómo prepara La entrada del coro Ahí va. Y entra el coro Y el coro canta el salmo número 8 y dice: Señor, nuestro gran Señor, cuya gloria es conocida en toda la tierra. Es imponente la forma en que entra el coro. Absolutamente. Es. Yo recuerdo haber escuchado por primera vez esta pieza en Villarrica cuando tenía unos 12 años. Y cuando escuché este primer coro me quedé absolutamente impactado y conmovido. ¿Cómo uh -huh. logra ese efecto? ¿Eh? O sea, una conjunción perfecta entre voces humanas y variedad de instrumentos. ¿verdad? Así mismo. Así expresan mismo. drama, expresan dolor y van como describiendo un relato, así básicamente. Así y después de esto va a empezar el, el relato de la pasión que, que, Gracias, que obviamente relata San Juan uh -huh. a través de un evangelista, o sea, un, una voz de tenor que hace, las veces la, que hace el papel del evangelista. Y, Perfecto, podemos pues, ir pues. buscando eso entonces. Y es impresionante realmente cómo uno puede, también con la ayuda, en este caso, de ustedes, maestro, que, que nos puede. Eh, cómo detallar esta, estos, estos componentes de, de este gran compositor, en este caso es Bach, ¿no? Así mismo. Y esta, estas características eh, que, que mencionas, eh, estas disonancias, de repente, estos eh, golpeteos, de repente, de notas que, que van señalando, ¿esta es una característica común, digamos, en todas esta, estas composiciones de Semana Santa que hablan de la pasión, por ejemplo? Bueno, en realidad eh, son, es una característica en general de la música antigua que uh -huh. utilizaba mucho los recursos de la retórica y de, las, de los simbolismos musicales, ciertas, eh, ciertas acciones, ciertas cosas, ciert, los afectos sobre todo que eran simbolizados a través de procedimientos melódicos o armónicos y bajos era realmente un, un, un maestro de esto. ¿En qué, ¿En qué se caracteriza o en qué se parecen estas obras, eh, tanto relacionadas al, al Viernes Santo de la Pasión o aquellas vinculadas a la Pascua, a la Resurrección, maestro? Bueno, obviamente la, las obras eh, dedicadas a la, a la Pascua tienen ya to totalmente otro carácter, otro carácter mucho más alegre, mucho más triunfal, como podemos ver, por ejemplo, en el, en el oratorio de Pascua de, de Bach, que compuso para la Pascua de 1725, un año después de, de La Pasión según San Juan, uh -huh. eh, que realmente ya tiene eh, totalmente otro carácter, con, con trompetas, con timbales, con una tonalidad de re mayor mucho más luminosa, eh, mucho más alegre, y, y también eh, representando dramatúrgicamente eh, la corrida de, de, de Simón Pedro y de Juan que van a la tumba para, uh -huh. para ver la tumba de Jesús y se encuentran con María Magdalena y María de Cleofás todo eso se describe con sonidos maravillosamente en la música Así impresionante es. y es, por esto maestro es algo que el, el compositor llegó a explicar o digamos es una cuestión que se, se interpreta de una manera eh, ya técnica o musicalmente y ambas cosas hay algunas cosas que digamos el, el compositor obviamente eh, llega a explicar a través de esas figuras de la retórica musical, como, como por ejemplo el llanto de Pedro que era el otro ejemplo que quería mostrarte, el de la pasión si, según si San Mateo eso, Luciano, sí. eh, en el momento en que Pedro le niega tres veces a Jesús y él recuerda que le dijo antes de que cante el gallo me negarás tres uh -huh. veces canta el gallo a través de un arpegio del violonchero también marav maravillosamente logrado uh -huh. y después Pedro llora y ese llanto de Pedro también se dibuja en una línea cromática que se llama también justamente lamentación del lamento y después canta un aria un aria reflexiva en donde eh, dice el cantante eh, dice ten piedad señor de mis lágrimas Ajá. como asumiendo digamos eh, la falsedad de Pedro y, y pidiendo que, que, que, que, que que Dios le perdone, digamos. Que, que Por las le, negaciones. Exactamente. Y tiene una línea del, del violín. Vamos a un poco. El solo de violín, en el estilo siciliano, Bach tuvo mucha influencia de la música italiana. Y después canta la Contralto, una línea maravillosa. Entonces, esto que estamos escuchando, básicamente expresa este llanto Así mismo. de Pedro. Así mismo. Después de la negación. Así mismo. es como la, la, la línea melódica se pueden decir coloraturas pero las notas eh, reflejan ese llanto un, un dolor bueno, también do algo. exactamente. Uh -huh. esta es una de las piezas más lindas de toda la historia de la música sacra el uh -huh. Barmédic de la pasión según San Mateo. Impresionante. Hasta hoy en día estas composiciones son interpretadas eh, por orquestas en todo el mundo. En todo el mundo. Eh, en, eh, en todos lados. ¿verdad? Eh, la verdad que la tradición que, que tiene es impresionante. Así como el oratorio de Navidad, en la época de Navidad. Eh, uh -huh. Yo creo que en, este, en estos tiempos eh, de Semana Santa, de la Navidad, etc., la música de Bach es la música más interpretada. Uh -huh. O sea que no pasan de moda, son músicas como Eternas, decíamos. son totalmente. Y, y, y la interpretación es complicada, maestro. Es muy complicada. Siempre uh -huh. Bach es muy difícil. Eh, uh -huh. Técnicamente hay que tener una gran preparación y después obviamente musicalmente para interpretar todo el, el, el mensaje que tiene adentro. Porque hay que tener en cuenta... Que en la música de Bach no se escribía todo en la partitura, como Ajá. en la época de Mahler, ya o en la época de Beethoven inclusive, ¿verdad? Sino que se dejaba mucho a, a consideración del intérprete y eso favorecía Ajá. una interpretación creativa. ¿verdad? Esa es una de las cosas que más me Ajá. gustan a mí de, de la música es? antigua, ¿verdad? O sea, dejaba un poco de licencia, tenía sí. cierta licencia para quienes interpretan. Porque con el tiempo no, nos volvimos esclavos de las partituras. Y, uh -huh. y se, nota, se anota todo y te, hay que tocar así exactamente como está. Y eso como que limita a veces un poco la, la creatividad de la interpretación. Qué genial. O sea, él, él ya tenía un poco esa, eh, esa mirada avanzada, por decirlo así, de poder dejar esta, esta sí. licencia que, que daba también aire y creatividad a, a quienes lo puedan interpretar. Así mismo. Y uh -huh. también tenía músicos muy bien preparados que no necesitaban que se les escriba todo. Para, para, para tocar para como interpretar. tiene que ser Ajá. Sí, Ajá. Así. Maestro, estas esta músicas uno puede decir va, van en declive su consumo su apreciación su eh, comercialización incluso, no sé o, o, o cómo lo cómo, cómo está a nivel mundial esto Yo no creo que, que, que estén yendo a, en, en declive al Ajá. contrario eh, la, la, las versiones que escuchamos son versiones muy nuevas y de, de cada vez más alto nivel ¿verdad? Y se siguen interpretando siempre, eh, solamente nosotros que no tenemos todavía, digamos, una tradición tan grande en ese sentido, es que todavía no podemos escuchar eh, muy asiduamente acá, pero en Buenos Aires, en el Brasil, y en, en otros centros que tienen, digamos, mayor actividad musical, se escuchan todos los años. Se escuchan. Sí. Sí. O sea que... Eh, dos cosas, por un lado es un, siempre eh, representa un reto digamos para cualquier orquesta o agrupación, interpretar una cosa así sí, sin duda, una composición de este nivel totalmente. y en nuestro país eh, ¿qué nos falta maestro? ¿cómo podemos realmente enriquecer este este eh, no solamente a nivel de, de, de propuesta porque yo creo que hay bastantes orquestas y van apareciendo también, formándose gracias a Dios, nuevas, nuevas propuestas nuevas agrupaciones Orquestales. ¿Cómo fomentar el consumo de estas composiciones, de estos estilos? Eh, porque finalmente es enriquecer el, la, la mirada cultural y musical, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál sería la propuesta que usted manejaría, maestro? Y tenemos que hacer una, una mayor campaña de difusión de todos los ámbitos, ¿verdad? Eh, para poder dar a conocer, digamos, estas obras. Imagina, nosotros en el 2015 interpretamos por primera vez La Pasión según San Juan en el 2015, una obra que ahora va a cumplir 300 años. Eh, ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿En Paraguay? En Paraguay, en la Iglesia de la, de la Encarnación. Eh, eh, o sea, donde ¿es, donde por, la es por la complejidad, es por sí. la dificultad? Que sí, es. yo creo sí. también que recién ahora, digamos, los músicos y los cantantes están alcanzando de a poco el nivel requerido para, para abordar este tipo de repertorio, que realmente Cantando. es muy desafiante. Hay una gran barrera con el idioma, el alemán es muy difícil de cantar y nosotros de la sociedad Bach estamos trabajando muy duro en, en, en todo eso porque es, es complicado. Entiendo. Sí. O sea que claro, hay, hay varios elementos también, no solamente a nivel de, de lo que es el mercado de consumo, sino también incluso de los mismos profesionales de la música sí. que deben también superar barreras y digamos avanzar hacia esto. Entonces por un lado está esto que va creciendo, yo ah, creo sí. que hoy en día con las instituciones y entidades incluso de formación eh, musical, ¿verdad? como la licenciatura allí en la Universidad Nacional, está generando todo, todo un grupo, de, un semillero importante. ¿no? Así mismo. Podríamos decir que damos, estamos dando un paso en ese sentido. Y por el otro, el lado de aprender a escuchar al maestro, porque estas músicas, hay que, hay que ser sinceros, estamos más acostumbrados a escuchar otros tipos de música, otros géneros, y esta música clásica, este tipo con toda la riqueza que tiene, como que nos cuesta. Hay que dar un paso también en ese sentido. Hay que dar un paso, sobre todo en el ámbito de la familia. Pero yo aprendí a escuchar música en mi casa, yo, yo no aprendí en el conservatorio. Eh, después fui al conservatorio, pero lo que se escucha en la casa es lo que uno después va, va a consumir siempre. Y mientras más temprano podemos, eh, digamos, mostrarle a los niños este tipo de música más van a saber apreciar, más rápido van a saber apreciar. Ahora uh -huh. me, me toca la experiencia también como padre. Uh -huh. primero, hace unos, hace varios años fue como como, como hijo, hijo uh -huh. y ahora me toca la experiencia como padre y, y funciona bien. Y funciona. Sí. O sea que el primer paso no es simplemente decir que en las escuelas o a nivel académico público se apliquen eh, reformas, sino pr primero iniciar en la casa. Así mismo. Aprender El, a el escuchar. segundo paso es en lo académico. El primer paso es en la familia. Interesante, interesante. Y ese es un desafío también para los mismos padres, porque de repente uno primero tiene que aprender a valorar este tipo de, de composiciones para entender que vale la pena comenzar a escuchar, ¿no? Así mismo, así uh -huh. mismo. ¿Y cuál es el valor que tiene esto, eh, maestro? Porque ah, yo creo que hay un valor musical, técnico, que, que ustedes los músicos lo saben apreciar de, man de manera muy especial, y está también un valor cultural. ¿Cuál es el valor musical, por un lado, y el valor cultural que tienen este tipo de composiciones maestras? El valor musical, eh, ni hablar, porque son obras maestras de la música universal, ¿verdad? Eh, y el valor cultural, porque representan una gran tradición, eh, que, que tenemos que cuidarla, y eh, hay, un, hay un valor agregado que para mí es un valor, el valor espiritual, ¿verdad? Porque esto... Eh, esta música siempre nos, nos re, reanima la fe, la esperanza digamos este, y, y nos llena de buena energía, yo te voy a contar una cosa yo ensayo todos los días con, con la orquesta de lunes uh -huh. a jueves pero hay un día que tengo doble ensayo que es el lunes, porque a la noche ensayo la música de Bach con la sociedad Bach y es un día clave porque es el lunes el, pr el primer día de laboral de la semana digamos, nosotros hacemos ensayo con la música de Bach, para que nos llene de energía, de fe y de esperanza, para que en la semana podamos hacer, este, para que tengamos una buena semana. En serio, sí. o sea que lo hacen espe espe específicamente mismo. para llenarse de esta energía. Así mismo, y realmente es una cosa maravillosa. Y los músicos se eh, llegan a enganchar con, este, con totalmente, esta energía. Totalmente. totalmente. Impresionante, sí. impresionante. Sí. O sea que es es como <risas> conecta conecta. Uh -huh. La música, este tipo de música cómo nos conecta maravillosamente. Tiene algo especial que es inexplicable para uh -huh. sí. Perfecto. Así eh, es. Desde, eh, desde la perspectiva de, de aprender a escuchar, como decíamos, eh, ¿qué le dirías a un padre de familia que de repente eh, no sabe valorar esto y que prefiere un reggaetón, una cumbia o una guarania incluso? Eh, pero que sin despreciar la música clásica simplemente no la conoce o no la valora como un elemento de opción. ¿Qué, qué le dirías? Y yo le diría que, que trate de hacerle escuchar buena música al niño. O a lo mejor no, no va a empezar por la música clásica, pero siempre la buena música. En todas las épocas hubo buena y mala música. ¿verdad? Hay que tener digamos, la sabiduría para elegir la buena música. Y a partir de ahí también interesarle en, en, en la buena música clásica también, ¿verdad? Interesarse él y e interesarle al, al, al niño también en escuchar eh, este tipo de música. Perfecto. Entonces hablamos de una música sacra que sigue vigente y que de repente también deberíamos dar un paso de, de mirada diferente para poder valorar y enriquecernos, porque uno se enriquece, como bien ah, lo decías, sí. Si tus músicos tocan un lunes para llenarse de energía es porque realmente vale la pena aprender y a, eh, a mirar como un factor positivo, ¿verdad? Completamente. Vayamos un poco, eh, maestro. Bueno, eh, para los que están conectándose en este momento, estamos en el ciclo Diálogos Última Hora 50 años, un ciclo de entrevistas semanales del diario Última Hora en el marco de 50 años de, de historia. Hoy. En, con la gratísima presencia de, del maestro, director y compositor Diego Sánchez Jase. Una obra... Eh, pasamos un poco a, a tu trabajo personal, maestro. Está una composición Pito Hue, Leyenda Guaraní, que, que está sonando en, en varios escenarios internacionales. ¿Qué, ¿Qué se expresa en esta obra tuya, en esta composición tuya, maestro? Pito Hue, Leyenda Guaraní, es una una pieza que compuse hace nueve años a pedido del oboísta chileno José Luis Urquieta, una pieza para oboe solo, que trata de relatar, digamos, la historia, la leyenda del, del, del Pitohue, pero eh, como lo relata don Modesto Escobar aquí, no en su poema don Juan Pitohue, Modesto Escobar es un, un gran poeta guaireño. Uh -huh. eh, entonces, a partir de ahí, eh, construí esta pieza que llama la atención, porque primero porque es una pieza para voz de solo, que en el repertorio latinoamericano es bastante... Hay, hay, bastante eh, hay pocas piezas, digamos, escritas para el instrumento solo. Y, y, y por su lenguaje, que usa, digamos, eh, un lenguaje de, de música, cómo se diría, que está ahí entre la tonalidad y lo atonal, pero que también usa las técnicas extendidas en el instrumento, que son las técnicas no convencionales uh -huh. y que permiten eh, eh, obtener mayores recursos expresivos. Uh -huh. eh, Sonidos no, no convencionales, sí. o sea, Entonces, poco comunes. Uh -huh. Por ejemplo, el aleteo del, del pito web se representa con, con golpes de llaves uh -huh. o con frulati o con multifónicos que, que son, eh, son técnicas eh, difíciles de obtener difíciles. en el oboe. Uh -huh. Entonces, eh, requiere también de una técnica bastante avanzada. Eh, la verdad que se estrenó en varios países uh -huh. y ya también la obra es como una referencia, digamos, al repertorio latinoamericano contemporáneo y eso me pone muy contento. Ahora este domingo uh -huh. se va a, a tocar en San Francisco, en el eh, San Francisco Conservatory of Music, eh, una oboísta argentina que me había pedido la partitura a finales del año pasado, está presentando su concierto de maestría y está tocando allí esta pieza con obras de, de grandes compositores universales como Clara sí, Schumann, bien. como Samuel Barber, etcétera, etcétera. Qué entonces uh -huh. eh, Una obra paraguaya entonces sonando en escenario de Estados Así mismo. Qué bien. bien. ¿Y cuánto tiempo te llevó preparar esta obra, maestro? Vos sabés que ahí tengo una, una anécdota sí. muy, muy, muy simpática, porque eh, José Luis Urquieta me había pedido la pieza... Yo creo que a principios, más o menos en 2003, yo había estrenado una obra en Londres y él supo de eso, entonces me pidió la pieza y yo le decía, bueno, sí, sí, te voy a componer, pero no tenía tiempo para escribir, con tanta actividad que tengo con la dirección. Hasta que él me dijo un día, tengo fecha de estreno y se va a estrenar, me acuerdo, era el 21 de mayo, se va a estrenar en Grecia y necesito la partitura para el próximo fin de semana. Entonces le dije a mi esposa, este fin de semana me voy a encerrar a componer." Y escribí viernes, sábado y domingo. ¿verdad? Le mandé o sea, el primer en borrador. Tres días sí. a full. Así mismo. Sea, Así o sea, que gran desafío también, maestro, ¿verdad? <risa> sí. Pero de repente, cuando eh, las papas queman, ¿cómo sí. se dice? Eh, <risa> <fue unos risa> y, sí. y Le enviaste ya el primer borrador. Le envié, de, de, el, le envié el primer borrador uh -huh. y uh -huh. yo eh, tengo la gratísima experiencia de trabajar siempre con los intérpretes. Uh -huh. Entonces, como él es egoísta y yo no soy egoísta, me sugiere algunas cosas, me dice cómo se pueden. Eh, real, realizar otras cosas que quedan mejor, más cómodos. Uh -huh. para el instrumento trabajamos muy bien y realmente salió una partitura muy, muy fina. Qué linda, qué sí. bien. Y ahora, eh, según me comentaron, tenemos como tres piezas nuevas eh, preparadas, creo que de, a principios de año, ¿no? Sí, es así. Estuve trabajando arduamente en mis vacaciones porque sí. tengo varios encargos internacionales. Tengo una, una pieza para violín solo, uh -huh. que en realidad es para violín y violín eléctrico con distorsión que uh -huh. es un homenaje a, a Pitágoras yo soy un gran admirador de Pitágoras un homenaje a Bach y un homenaje a Borges porque está inspirado en un, en un poema de Borges se llama Noche Cíclica eh, después escribí un cuarteto para guitarras que se llama el Carão Giroque, sobre la, uh -huh. sobre la leyenda del Carão, que me pidió un cuarteto italiano, Le Consonance que va a estrenar, va a grabar un disco en mayo y va a estrenar en, en octubre y eh, también terminé una, una plegaria en guaraní que se llama Ñemboe. que tiene el texto de Pedro Paredes Arguello, de, de Villarrica también, que me pidió una soprano cubana que está preparando un disco que se llama Canti Sacri, eh, con plegarias en diferentes idiomas. Uh -huh. Y también, como escuchó mi ópera en guaraní, le gustó este, y me pidió este, esta plegaria que también ya, ya entregué la partitura. Qué genial. O sea, que hablamos de tres, nuevas compo tres composiciones nuevas y que estarán en breve, digamos, en escenarios de diferentes países. Así mismo. En escenarios y también en discos. En discos sí, también. Así mismo. Perfecto. Y satisfecho con estas composiciones. Sí, sí, la verdad que estoy muy contento. La verdad que encontré mi lenguaje y me expreso con mucha comodidad. Entonces, eh, el trabajo se hace más rápido. La uh -huh. Cuando viene la inspiración, este, inmediatamente se puede trabajar. Se puede trabajar. Sí. Maestro, hablamos eh, de, de toda esta generación que este semillero que está... Surgiendo ahora con las diferentes academias, conservatorios, también hay bastante, estas licenciaturas en, a nivel de universidades. ¿Qué se espera? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar nosotros de la música en Paraguay, de la música erudita en Paraguay, de la, y de los nive diferentes niveles? ¿Qué podemos esperar, maestro? Y esperamos obviamente un futuro, un futuro muy, muy prometedor. Eh, en los últimos años hay un... Um, hay mucha actividad, hay varias orquestas sinfónicas profesionales, eh, todas ellas integradas por jóvenes muy bien formados. Yo, en, en mi caso, puedo, puedo dar testimonio a los músicos que integran la OSIC, son realmente magníficos. Muchos jóvenes entre ellos. La mayoría son, creo que el promedio de edad será, bueno, 35 años ahí, eh, y realmente maravillosos y de, de gran profesionalismo, gran versatilidad. Podemos abordar, abordar, abordar el repertorio de la música más antigua hasta la música contemporánea, eh, con, con mucha solvencia. Y bueno, obviamente faltan desarrollar todavía muchos ámbitos. En el campo, por ejemplo, en los instrumentos de viento tenemos todavía pocos cornistas, pocos fabotistas, Eso todavía tenemos que desarrollar. Tenemos que alcanzar el nivel que se alcanzó con el desarrollo de las cuerdas. Eso va a llevar todavía un tiempo, pero lo que más me preocupa es el desarrollo de los coros, ¿verdad? Que hay un gran desfasaje entre el, el nivel que se alcanzó con los instrumentistas y el nivel que todavía tenemos con, uh -huh. con, los, con los cantantes. Ya, o sea que estamos eh, en una etapa todavía incipiente en el tema de coral, sí, a nivel sí, de coros mismo. nacionales. Así mismo es. Sí. Uh -huh. eh, eso, eh, hablamos sí, de, de, de coros total. profesionales, digamos, sí. o de coros sí profesionales. El, el, en, en ambos casos, en, en, ambos casos, en, sí. los, en los, digamos de los coros profesionales y los coros amateur también. Yo me acuerdo Hace 40 años, cuando eh, yo dirigía el coro del colegio en, en Villarrica y veníamos a, a, a participar en los festivales de coro, había una federación de coros del Paraguay y había muchísimo más movimiento coral que ahora, ¿verdad? Uh -huh. Y eso tenemos que recuperar y tenemos que trabajar para que el nivel sea más alto. Entiendo. O sea que por un lado se, te, se tiene todo un simillero, una nueva generación con una buena formación musical, ¿no? no? Sí. Y por otro, por otro lado, tenemos este desfasaje que genera también un problema porque hay, hay composiciones que necesitan del, del apoyo coral. Así mismo, totalmente. Uh -huh. Así totalmente, es. Totalmente. Y, y, y habl si hablamos de, de un joven que, que está escuchando, que nos está viendo, maestro, y que quiere ingresar al mundo de la música, por un lado, <coughs> se puede vivir de la música, es recomendable, se puede uno lanzar al mundo de la música, la música profesional, erudita, por un lado. Y por otro lado. ¿Qué instrumentos hace falta? Me, me, mencionabas algunos de viento. ¿Y, qué, ¿Qué recomendarías, digamos? Porque hay también algunos jóvenes que dicen, están saliendo muchos, están egresando muchos jóvenes, pero no tienen lugar de, de trabajo. ¿Dónde, ¿Dónde tocar? ¿En qué, en qué orquesta? No, no, no, no logran un espacio en, la, en las orquestas. Entonces, si hablamos de estos dos elementos, un poco eh, si vale la pena lanzarse, arriesgarse, y por otro lado, ¿en qué campo hace falta para poder, digamos, especializarnos en eso? Yo creo que absolutamente vale la pena, el joven que tiene talento y que tiene esa pasión por la música tiene que dedicarse a la música, el trabajo va a venir, este yo creo que aquello de que la música no se vive en Paraguay es ya algo que se superó, se superó exactamente, y también está el mercado internacional, o sea, eh, hay, hay muchos músicos paraguayos que están trabajando brillantemente en otros escenarios, en Camín Báez primer violonchelo de la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón, Regina Yugovic, gran violinista, haciendo una gran carrera en Italia, hay muchos que están en Estados Unidos. Mm -hmm. eh, o sea, que, que, que, que sigan su pasión y, y, que, y que lo el hagan... El trabajo va a llegar. Sí, exactamente, y que lo hagan con la mayor disciplina, con el mayor empeño y que después lo otro va a venir, va a venir después. Sí. ¿Y, ¿Y qué instrumentos... Maestro, recomendaría que hace falta Que son como carencias Y en el caso de, de, de los instrumentos de cuerda Tenemos cierta falencia en, O sea, cierta escasez de violistas Por ejemplo eh, Y en el caso de los instrumentos de viento Como te decía, fagotes Tenemos pocos Cornos, tenemos pocos eh, Oboes, tenemos pero necesitamos más eh, y, y bueno, cosas así Arpistas, arpistas clásicos Por ejemplo, un país de arpistas hay pocos artistas clásicos, uh -huh, ¿verdad? Increíble. Eh, esos son los campos que me parecen a mí que hay que, que uh -huh. en, en los que se puede, digamos, insistir. Eh, incursionar, digamos, insistir. Incursionar. ¿Y estos es son instrumentos, o oh, cuál es la dificultad? ¿Son instrumentos muy costosos? Eh, ¿El aprendizaje, o no, oh, no hay docentes? ¿Cuál es el problema? ¿O falta difusión, promoción, no, de, digamos, de estos instrumentos maestros? Yo creo que eh, todo eso, porque sí. sí, en realidad es cierto, son instrumentos costosos, ¿verdad? Eh, Falta mayor difusión. Creo que hay, hay docentes capacitados para, para, para formar en todos estos instrumentos. Uh -huh. eh, y falta esa, esa difusión y darla a conocer seguramente eh, con, con, con más énfasis, específicamente estos instrumentos. Mm, entiendo. ¿no? Un, sí. poco, un poco trabajar también en ese sentido, de sí. promover uh -huh. y hacerlo, hacer conocer, digamos. Así esto. Mismo. Uh -huh. sí. Bien, maestro, eh, agradecemos muchísimo el tiempo. Eh, estamos dentro de este ciclo de diálogos última hora 50 años tratando de exponer mostrar un poco no solamente los temas que son de interés sino también las personalidades como como es tu caso de, de diferentes ámbitos que están surgiendo que están eh, ya se están reafirmando y otros que en el caso como el caso tuyo maestro que ya están en pleno desarrollo digamos y representando al paraguay en diferentes ámbitos verdad eh, para despedirnos, maestro, ¿qué, ¿qué mensaje podría dar a aquellos jóvenes que, que de alguna manera eh, están con el desafío de, de bueno, iniciar, eh, iniciarse en el mundo de la música? Ya lo decías, la pasión, uno tiene la pasión, pero en, en muchos casos hay dificultades económicas, en, la, en otros casos hay también falta de apoyo de la familia, porque el arte esa, está siempre todavía visto como algo eh, informal. Sí, ¿Qué, ¿qué mensaje para los padres, qué mensaje para los jóvenes que están con la inquietud del arte, con la inquietud de la música, maestro. Y para los jóvenes, sobre todo, que luchen por sus sueños. Si la música es su sueño, que persigan ese sueño. Tenemos varios ejemplos de grandes compositores que, que superaron absolutamente todas las dificultades. Ahí tenemos a José Asunción Flores, un niño de condición humilde, que por un, por un caso accidental prácticamente fue a, fue a parar a una comisaría y le llevaron a la banda de policía para que aprenda música es un ejemplo maravilloso de, de, de superación y de lo que puede aportar eh, uno a, a la sociedad y a su país cuando hace realmente lo que le gusta y, y con pasión. Eso yo, yo diría que persigan sus sueños, que, que es cierto, el camino es largo, es difícil, pero se puede, se puede. Perfecto. Así es. Y cerrando un poco ese tema de la, de la música sacra en la Semana Santa, maestro, ¿podríamos nosotros recomendar a cada familia que está escuchando que en uno de estos días elija uno de estos temas que, esto, que habías mencionado, si podemos repetir, y que lo escuchemos, que, que, que se atrevan a escuchar un poco en, en familia, por ahí con la esposa, con la pareja, pero que sea una posibilidad, una propuesta, incluso dentro de, del ambiente de la Semana Santa. Asimismo, este, aparte de las pasiones de Bach, hay mucho repertorio de la Semana Santa que se puede escuchar y a disfrutar en este, en este tiempo. Eh, están también los Stabat Mater, Stabat Mater un poema del, del siglo XIII que fue musicalizado por muchos compositores como Giovanni Battista Pergolesi, uno de los más célebres, joaquino Rossini, Schubert, eh, Liszt y otros compositores. También tenemos una obra magnífica de Haydn que se llama Las Siete Últimas Palabras de Nuestro Salvador en la Cruz. Acá una de las últimas siete frases que que, que Cristo pronunció en la cruz, le, le compuso una sonata. Hay tres versiones del mismo Haydn de esta obra. Y para la Pascua, aparte del oratorio de, de, de Pascuas de Bach, también escuchar, por ejemplo, Regina Celli. Uh -huh. este, Regina Celli es una, es oh, una oración bien. que. que que dice, digamos, Reina del Cielo, alégrate porque el, el hijo que llevaste en el vientre ahora ha resucitado. Realmente, música no, no, maravillosa, sí. Mozart, música realizó la Regina Cheli, maravillosamente. Vascaña en su ópera caballería rusticana tiene un, un, un Regina Cheli maravilloso. Así que todo eso se puede escuchar en esta Semana Santa. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Es, esta es eh, tu casa, así que esperamos que no sea la última visita. Vamos eh, a charlar nuevamente contigo con estas nuevas composiciones. cuando ya sea el estreno, por ejemplo, y también para seguir aprendiendo de esto que es tan maravilloso que es la música clásica, la música erudita, porque, como bien lo decías, es algo para enriquecernos, no es algo solamente para formarnos académicamente, Totalmente, sino no. que es algo que nos llena de energía, como bien eh, comentabas en el caso de las composiciones de Bach. Muchas gracias eh, a ustedes por acompañarnos, a los seguidores, a todos los que están... Dentro de lo que es este ciclo de diálogos, última hora, 50 años. Seguiremos para la próxima semana con más propuestas para todos ustedes. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias.